Conoce mis angustias, mis miserias, que conoce lo que soy. Bendégame habitar en ti. Mi alma, Señor, no me deja ser lo que quiero ser, no me deja ti de entregar. Y anhelo irme contigo, perder lo que ganancia aparece y ganar lo que aparenta perdido. Caminaré. Y me ha dado la victoria, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero gritar, gritar al mundo, decirle lo que le espera. Aquellos que confíen, habitarán tu presencia. Vida es la que quiero Y anhelo Voy a irme contigo Perder lo que ganancia si aparece Y ganar lo que aparenta Cristo camina conmigo y me ha dado la victoria, gloria a Dios, gloria a Dios. Ah.